Dios les bendice, hermanos y hermanas. Soy la hermana Luz Aide, de Colombia Buenaventura. Quiero contarles mis testimonios. Y es que me dolía muy fuerte la cabeza, los oídos. Me pasaba de un, de un lado al otro el dolor de oído. También me dolía mucho el cuello. Llegó un momento que se me puso rígido. Ya llevaba tres meses con ese dolor. Y tomé la decisión de llamar a nuestro pastor Davillán para que orara por mí. Él oró por mí con el pañuelo ungido de nuestro pastor principal. Y en el momento que nuestro pastor Davillán oró por mí, se me fue el dolor de la cabeza, me quedó leve el dolor de los oídos, el dolor del cuello. Al día siguiente nuestro pastor Davillán llamó y pues yo aproveché y le pedí que por favor orara por mí una segunda vez. Él lo hizo nuevamente con el pañuelo ungido de nuestro pastor principal. En el momento que el, nuestro pastor Davillán empezó a orar nuevamente por mí, ahí sentí alivio realmente. Se me fue totalmente el dolor que sentía. Ya la cabeza muy aliviada, lo, el dolor del oído se fue, el dolor del cuello también se fue. Y sentí sueño, en ese momento sentí sueño, me acosté. Y cuando me levanté ya totalmente el dolor que sentía, la incomodidad que sentía, se fue. Le doy gracias a la oración de nuestro Pastor David Llamo. Y le doy gracias al Dios Todopoderoso por tenernos bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor principal, Jerobri. Muchas gracias.